Saludos Amigos Suárez es? Aquí estoy Bueno está Oh. Oh. eh Vale, ¿Qué? ¿No está mi cunyos? Bye. How there he Dos. No, no, no, no se ve Al fondo no hay nada Acá menos así Esto acá Sácate, sácate, sácate zombie. saca, te no me es, te lo conseguí, se aparecen unos zombies lo maté jeje, ¿Uh? uff, Fu, <tose> vale. Up. Oh. Eh, no sé si que esto, ah, tengo dos acos, dos acos, sí. Ah. Espera me encantan esa pelón cosa si quiere y bueno para vale, esto What? Oh! Hey! Oh. Oh. uno espigo yo en este ¿no? yo soy no se pueden poner a mi canal para comentarios así, siguiente video chao chao